Muchísimas gracias, eh, senador elaborado por la perspectiva médica, que es importante también lo de tener en cuenta la etiología del, del surgimiento de la sordoceguera, el poder nacer sordo y después eh, adquirir la ceguera, o, o al contrario, que implica necesidades muy distintas y características muy diferentes y sistemas de comunicación, como ya he dicho, maravillosos e increíbles. Eh, está muy claro que el colectivo... Eh, por, eh, yo le tengo un cariño especial debido a mi experiencia profesional previa al Senado y lo conozco en profundidad y sé que pa pasa por situaciones de vulnerabilidad. De hecho, hace poco, no sé si lo han visto, un chico estudiante que consiguió una beca, eh, le otorgaron una beca de Erasmus, no sé si vieron las noticias, eh, pues eh, la misma empresa Ryanair le impidió volar, le impidió viajar por... Eh, ser sordo ciego. a veces las, en, las empresas por ejemplo de, de, de, de aviones eh, de transporte aéreo tienen un gran desconocimiento al respecto cuando hablamos del año de la, del debate del 2005 ¿no? en la que se aprobó esa iniciativa no se, no se incluía el reconocimiento de la discapacidad como discapacidad única eh, lo que queremos es que se reconozca el concepto de sordo-ceguera, que traerá, eh, lo que ya he explicado anteriormente, repercusiones muy positivas al, para el colectivo. Estamos aquí para seguir proponiendo, para proponer iniciativas, para que el Gobierno actual eh, las lleve a cabo ¿no? mediante las medidas necesarias y responda a las necesidades de la ciudadanía. Y como siempre, pues, pues tendremos que seguir con esa actitud vigilante para que se lleven a cabo, claro. Pero yo creo que el gobierno en este caso lo, lo llevará a cabo. Y nada, simplemente muchísimas gracias. Gracias, señoría, por el grupo parlamentario.